En este vídeo voy a explicar cómo se pueden hacer todos los ejercicios de, del curso de Hacker sin necesidad de instalar ningún programa en el ordenador. Eso tiene la ventaja además de que es independiente de los sistemas operativos, lo mismo que sea Windows, Linux, Mac, eh, y también eh, nos evitamos los posible conflicto entre las versiones de librería porque ahí eh, en la, en la, de esta forma están todas las del curso instaladas. Bien, para ello vamos a los temas del curso y una de las formas en que están los temas, la segunda es eh, los temas interactivos en iHack e Si le damos a este enlace se abre se está cargando, lleva un tiempo, se está cargando el, el sistema en la red, pero en fin, para hacerlo más rápido, cuando termina de instalarse, bueno, pues aparece esta página. Esta página que es el índice de todos los temas, aquí tenéis el tema 1, el tema 2, en fin, todos los temas del curso, y el que estuvimos viendo, por ejemplo, el... En La primera clase fue el tema 2, ahí lo tenéis, pero hoy lo que quiero es ver cómo hacer los ejercicios. Bien, los ejercicios que dejé pendientes después de que vimos este tema, lo tenemos aquí en el curso, si vamos a la página de ejercicios, era el libro, el libro con los enunciados de los ejercicios. Bueno, Aquí tenemos el libro. Y, en fin, para hacerlo más fácil, en lugar de tenerlo en la red, pues lo voy a bajar y lo voy a abrir con el visor. Aquí están los ejercicios de la primera relación. Bueno, pues vamos a intentar ver cómo se puede trabajar en el en el entorno de Júpiter Lab para resolver los ejercicios. Cómo grabáis esos ejercicios en el disco duro para después volverlo a cargáis o de seguir trabajando. Así que empezamos con el primer ejercicio. Bien, para trabajar el un consejo es eh, vamos a Jupyter Lab. Aquí tenemos ya Júpiter Lab. Bueno, cerrar este panel. Aquí estaban los temas. Y dentro de los temas, pues voy a crear una carpeta nueva que le voy a llamar ejercicio. Porque evidentemente yo no puedo grabar lo que aquí está porque cuando vuelva a entrar lo que haya grabado lo he perdido. Para ello voy a crear una carpeta nueva que le voy a llamar ejercicio. Aquí había ejemplo, figuras y los temas. Vale. Creo la carpeta que se va a llamar Ejercicio, ya tengo aquí la carpeta, entro en la carpeta y evidentemente la carpeta está vacía porque la acabo de crear, entonces vamos a, a, a crear un libro eh, que va a ser la relación, bien, como es un libro con Haskell, un libro de ejercicio con jaque ya lo tengo creado, el libro, pero lo tiene sin título. Bien, bueno, la extensión es siempre, la, la extensión de los libros en Júpiter la, es la IPINB. Bueno, eh, eh, renombro el libro, le voy a llamar Relación 1 y Aquí voy a escribir las soluciones de los ejercicios de la relación 1. Bueno, pues <coughs> voy a ir a el libro de, de ejercicio. Lo tengo aquí. El primero que era calcular la media de tres números. Una función media 3, que es lo que tiene que hacer la media aritmética de x y más z. Bueno, pues, cojo copio, me voy a Júpiter-la, pego, control-v, bueno espérate, más? vamos a hacer lo mejor, porque si no estarían los ejercicios. Voy a escribir aquí, brevemente, que esto va a ser una celda de texto, voy a ponerle que este es el ejercicio 1, lo de las estrellitas es eh, para que lo ponga en negrilla, bueno, ya tenemos ahí el ejercicio Y aquí, ahora es una serie de código, y aquí voy a escribir la definición media 3 de x y z. Pues eso es x más y más z. Bueno, lo evalúo, le doy a... Eh, en fin, me está diciendo que, eh, bueno, el fallo es porque no lo he escrito bien. Me está avisando de que no, de que son redundantes. No, no son redundantes, es que se me ha olvidado escribir que divida entre tres. Veis que también sirve para corregir. Bueno, ahora sí ha aceptado la definición. Y ahora pues voy a hacer los ejemplos. Voy a poner, eh, esto no es código, sino que cambio, esto va a ser... Ser, eh, una celda de texto y aquí voy a poner los ejemplos bien y lo mismo me voy al libro y lo que se tienen que cumplir son estos tres ejemplos pues cojo, copio copiar me voy a, a la sesión control V lo pego hombre se desordera un poquillo pero tampoco están Mirá que de golpe podemos evaluar y qué es lo que va a hacer. Lo que va a hacer es, evalúa que la media del 1, 3, 8 es igual a 4. En fin, evalúa esas tres expresiones y las tres tienen que dar verdadero. Entonces digo que la evalúe y efectivamente. Ahora También lo podía haber ido evaluando una a una. Podía haber hecho control C, control V, media de 3, 1, 3, 8, Que lo evalúe. Bueno, pues me da 4, en fin, haber pero lo puedo hacer también de golpe. Bien, y podía eh, seguir escribiendo, en fin, en esta de aquí, eh, si queréis, podía haber puesto eh, más texto, podía haber puesto eh, uno que sea el encabezamiento, relación 1, pero eso ya es... No es cuestión de hacke es cuestión de escribir en Marsau y es cuestión de trabajar en este entorno, el entorno de Júpiter Pero aquí podía haber puesto Relación 1. Mirad que esto es para que ponga el título Relación 1. E incluso le podía haber puesto, si queréis, eh, soluciones. Soluciones de los ejercicios de la primera relación del libro. Bueno, mirad, ya estaría aquí. Soluciones de la primera relación del libro. Bien. Hombre, pero ya he puesto cuando ya le, ¿Y de qué libro? Bueno, pues eso también lo podríamos hacer. Vamos. Bueno, darle el detalle pero vuelvo a decir esto ya no es hack, esto es simplemente más down eh, para poner un enlace en más down, se escribe ¿tá? y aquí dentro de paréntesis ponemos el enlace aquí está el enlace control L control C vengo a Júpiter lo pego control V y cuando le doy a la flechita, siempre es lo mismo, pues ahora ya es soluciones de los ejercicios de la primera relación del libro. Bueno, pues si ahora le doy del libro, pues efectivamente el enlace ha funcionado y ya está. Hombre, sí, quiero ser todavía. Y ahora ya esto es más cuestiones de las historias de los enlaces. Eh, ¿Dónde está la primera relación? Pues la primera relación está aquí, está exactamente en la página 7. Bueno, pues les voy a decir hasta eso, que está en este sitio, pero en la página 7. En fin, mira que esto es poner... Que quiero que se abra exactamente en la página 7. Bueno, pues lo mismo que lo que funciona aquí los enlaces. Si vamos a Júpiter, le vuelvo a dar y le digo este, pero además en la página 7. Bueno, cataplato. Le doy y ya está. Voy a cerrar el que tenía y voy a comprobar que esto va bien. Que esto va bien, le doy el enlace y el libro se abre por la página 7, que es donde está la primera relación. Bueno, cierro. Y ahora viene una cuestión que, vale, lo voy a grabar. Al botoncito. Pero... Yo ahora lo que quiero es descargarlo. Quiero descargarlo para que esté en el disco duro. Para, en fin, llevarlo a otro ordenador o para seguir haciendo la relación. Porque una vez que salga de aquí, ese directorio es un directorio temporal. Cuando cierre esta sesión de JupyterLab, el directorio de ejercicio desaparece. Bien, pues entonces, ¿cómo se descarga? Si nos ponemos encima de del nombre de la relación le damos al botón derecho del ratón y aquí hay uno que descargar. Bueno, ¿dónde lo voy a... que quiere que haga? Abrirlo, guardarlo. Lo voy a guardar. ¿Dónde lo va a guardar? En Ten Lab y se va a llamar relación. Si lo quisiera cambiar con otro nombre o en otro directorio, bueno, pues ahora sería el momento de hacerlo. mira que este directorio está vacío lo voy a guardar y ya está ese ejercicio en la si vengo al aquí estaba vacío si ahora actualiza el directorio pues se acaba de actualizar ya tengo aquí eh, la relación 1 el libro de la el libro de notas de la relación 1 bueno vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Ya decía, si salgo y vuelvo a entrar, eso no está ahí, pero por el, otras cosas, bueno, pues voy a hacerlo de otra manera. Vengo aquí y digo, bueno, pues este lo quito y el directorio entero, el directorio entero, bueno, o si queréis, el fichero este lo borro. Digo, vamos a borrarlo. Ya el directorio la carpeta de ejercicio no tiene nada. Ahora lo que quiero es subir la que está en el disco duro. Bueno, pues el es esta flecha, le digo que quiero subir y aquí me da la opción para... Bueno, si tuviese varios, pues para poder elegir cuál es el que quiero subir. Le doy al de la relación 1, ya lo ha subido y cuando lo abra, bueno, pues tenemos lo que habíamos escrito. bien, y eso para qué sirve, hombre, podemos seguir haciendo la relación, ya que teníamos aquí el libro, vamos al libro, habíamos hecho el ejercicio 1, pues vamos a hacer el ejercicio 2, el ejercicio 2 qué era, el ejercicio 2 lo que nos dan son una cantidad de monedas de 1 euro, de 2 euros, de 5 euros, de 10 euros y de 20 euros, y lo que hay que hacer es calcular la suma, bueno, pues, Voy a hacerlo, pero en lugar de, de usar el PDF del navegador, vengo aquí, es lo mismo, pero bueno, se corta mejor, esto es lo que tengo que, def que definir, control-c, bien, pues vamos a al navegador, voy a JupyterLab y ahora aquí voy a poner la solución del ejercicio. Bye por poner los de los nombres, le voy a poner que esto es el ejercicio 2 bien, eh, eh, y aquí hay que definir control v, suma, y esto está muy, muy fácil porque son de 1, 2, 5, 10 y 20 pues entonces a más 2, a más 2 por B más 5 por C más 10 por D más 20 por E. Bueno, ya lo he escrito, espero no haberme confundido y vamos a evaluarlo. Ahora, esto ya tengo la definición. Esto del 1, mirad que es que no es tanto de evaluar. A veces lo que conviene, se puede cargar para que evaluar también las anteriores, aunque en este caso no hay problema, es decir, eh, reinicia el núcleo y ejecuta todas las células. Bueno, ahora lo va a hacer. Bueno, está evaluando. Está ya en la 4, ha evaluado todas, la 1, la 2, la 3, bueno, la 4. Y aquí vamos a poner los ejemplos. vamos a eh, esto es celda no de código es celda de texto y vamos a, a ir al libro lo tengo aquí cuáles son los ejemplos voy a coger solo este par de ejemplos control c bueno lo tengo que copiar me voy a júpiter los pego y lo mismo que antes si las cosas van bien si no me he equivocado en la definición pues me tiene que devolver dos veces verdadero. bueno, pues ya está entonces ¿cuál es la mecánica? la mecánica es bueno, y tengo que atender porque otra vez es ay, ya está la mecánica sería grabarlo y una vez que lo he grabado que bajarlo otra vez al disco duro. ¿Dónde lo voy a grabar? En este fichero, en este que ya está. Le digo que lo guarde. Este es el Que lo guarde. Ya existe un archivo de da, data. Da? ¿Quieres reemplazarlo? Vamos a decir que sí. Y ya tenemos los dos ejercicios. ¿Cómo podemos comprobarlo? Esta es la última vez y con eso termino. Para hacer la comprobación, este ya lo hemos guardado, lo borro, ya se ha quedado el directorio vacío y ahora lo subo, lo subo desde el disco duro y voy a abrirlo. Al abrirlo, pues está la relación 1, el ejercicio 1 en su solución, el ejercicio 2 en su solución y bueno, pues ya podéis Seguir con la misma mecánica haciendo todos los ejercicios de esta relación y todos los ejercicios del curso. En fin, en el curso, pues no es una, sino que hay en total 40 relaciones de ejercicio. Bien, pues nada, ánimo ya por hecho.